Hola genios y bienvenidos a la parte número cuarta del curso de calor esta vez vamos a concentrarnos en el manejo de unidades tanto en inglés como internacional esto nos permite saber en qué forma aplicarlas de forma adecuada no siendo más comencemos uno de los conceptos que se debe tener muy en cuenta en todo lo que tiene que ver con calor y temperatura es caloría pero ¿qué es caloría la caloría es la unidad de energía térmica que permite a la masa de un gramo de agua en este caso elevar su temperatura un grado centígrado esta unidad generalmente la vemos como calorías y también la podemos ver como joules pero pasa algo muy particular esto aplica en el sistema internacional mientras que en el sistema inglés vamos a hablar de una unidad que se llama BTU. esta es la forma de expresar el calor o unidades de calor pero en el sistema inglés para el sistema internacional calorías o joules entonces vamos a ver una tabla en la cual comprimiremos todas estas unidades para que sean fácil de entender veámosla muy bien genios Vamos a llenar esta tabla para completar las unidades del sistema internacional y el sistema inglés. Vamos a completarla, apenas la tengamos completa, tomamos apuntes para que la tengamos más a la mano. Empecemos por calor. Calor, no olviden que se simboliza con la letra Q, pero en el sistema internacional vamos a hablar de unidades como las calorías y los Joules. Para la temperatura vamos a hablar de unidad de grados centígrado. Para la masa hablaremos de unidades de kilogramos. Capacidad calorífica que se conoce como CP, lo vamos a mirar como kilojul kilogramo, grados centígrados o en algunos otros aparece como caloría por kilogramo, grado centígrado, Dependiendo de qué tabla tiene capacidad calorífica podemos trabajar ya sea con una o con la otra calor latente que se simboliza con la letra L vamos a hablar de kilojul sobre kilogramo o de caloría sobre kilogramo en algunos aparece como kilocaloría pero lo podemos manejar así ahora pasemos al sistema inglés para el sistema inglés vamos a hablar de unidades de calor como BTU. Para la temperatura hablaremos de grados Fahrenheit. Para la masa ya no hablaremos de kilogramos, sino que hablaremos de libras. Y las unidades de capacidad calorífica se convertirían a lo siguiente: BTU por libra grado Fahrenheit. Y para el calor latente tendremos las unidades de BTU sobre Libra. Esta tabla ya la pueden tener a la mano para que por favor la anoten y vamos a mirar algunas relaciones entre las unidades internacional e inglés. Veámoslas. Ahora concentrémonos en la relación de unidades tanto internacional como inglés. Tenemos lo siguiente. Empecemos mirando la caloría. Una caloría equivale en relación con los Joules a 4,186 Joules estas son las unidades para relacionar una con otra ahora, si queremos hablar de BTU BTU tiene una relación con las calorías un BTU equivale a 252 calorías ahora bien, si estamos hablando de kilogramos Kilogramos, un kilogramo tiene la relación de 2,204 libras O sea que estas relaciones son muy importantes Por favor tomen nota de ellas Porque ahora vamos a aplicar estas conversiones Ya sean para el sistema inglés o para el internacional Veamos algunos ejemplos para que esto quede más claro Primer conversión de calor una masa de un cuerpo posee un calor de 5.000 calorías, determinar el calor en Joules y BTUs. Quiere decir que vamos a cambiar, esta unidad es un sistema internacional y el BTU ya sabemos que es el sistema inglés. Vamos a cambiar esas calorías, entonces ya sabemos que eso es de calor, o sea que vamos a tener 5.000 calorías y vamos a multiplicar, primeramente lo vamos a hacer por Joules, entonces sería por Vemos el factor de conversión, primero que ya notaron los valores y sabemos que una caloría son 4,186 joules entonces vamos a poner caloría en la parte de abajo para poder cancelar y acá pondremos 4,186 joules como pueden ver se cancelan las unidades de calorías caloría y caloría se cancelan y para hacer este cálculo utilizamos la calculadora entonces, vamos a utilizar la calculadora científica, 5000 por 4,186, eso nos da 2093, vamos a poner acá entonces 2093 Joules, este sería el valor de calor para Joules. Ahora veámoslo para BTU's. Quiero aprovechar para invitarte a ti, Genio, si estás viendo por primera vez este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Continuemos. Ahora tenemos para BTU 5.000 calorías. Tomemos el mismo valor y lo vamos a pasar a BTU. Miramos las relaciones y sabemos que 252 calorías... Equivalen a un BTU Se cancelan las unidades de caloría Con caloría Y volvemos y nos apoyamos de la calculadora Para hacer el cálculo Sería 5000 Dividido 252 Eso nos da 19,84 19,84 84 BTUs o sea que si queremos trabajar el calor en el sistema inglés ya sabemos que este es el valor con el cual debemos trabajar vamos a ver un siguiente ejemplo antes de continuar con el segundo ejemplo quiero recordarles que este video cuenta con el patrocinio de industrias El reflejo es una empresa especializada tanto en productos para institución como para el hogar, pueden ver algunos de sus productos, la crema lavaplatos en sus diferentes presentaciones y por qué no, el sellador de pisos y también por qué no podemos utilizar el gel antibacterial en sus diferentes presentaciones. Ahora sí veamos el siguiente ejemplo, tenemos ahora este siguiente ejemplo. El helio posee un calor latente de fusión de 5,23 kg, ¿cuánto equivale en BTU por libra? Como podemos ver, esto es sistema internacional. Y este es el sistema inglés. Vamos a convertir unidades del sistema internacional al sistema inglés. Muchos preguntan qué significa BTU. Entonces vamos a definir esa palabra. BTU viene de la palabra unidades, por la parte de la U, T es térmicas, y B significa británicas. Quiere decir que son unidades térmicas británicas. Fue la forma en que definieron en el Reino Unido todo lo que tenía que ver con las unidades de calor. Ahora, vamos a cambiar estas unidades. Copiamos entonces el valor 5,23 kilojoules por kilogramo. Vamos a convertir kilojul a BTUs y kilogramos a libras, o sea que son en realidad dos factores de conversión. Pero primeramente vamos a cambiar los kilojoules, los vamos a pasar a calorías. Sabemos que un kJ es lo mismo que hablar de mil joules entonces se cancelan las unidades de kilojoule con kilojoule ahora pasamos joules a calorías y sabemos que una caloría equivale a 4,186 joules se nos cancelan las unidades de joules quedándonos las calorías pero falta pasarlo a BTU sabemos bien de la relación que 200 52 calorías equivalen a un BTU y por último nos falta pasar las unidades de kilogramos ya sabemos que caloría y calorías se cancelan y kilogramos equivalen a 2,204 libras pero como necesito cancelar kilogramos en la parte de arriba pondré un kilogramo y abajo pondremos 2,204 libras Miren que se cancela la unidad de kilogramo con kilogramo. Efectuamos la multiplicación de lo que está arriba y lo dividimos por lo que está abajo. Vamos a efectuarlo de arriba primeramente. Esto nos daría 5,23 por mil, daría 5,230, ya sabemos que esto es BTU, sobre lo que está abajo, nos da 4,186 por 252, por 2.204, esto nos da 2.324,937. Efectuamos la división, no olvidemos que tenemos que esto es BTU, por libra, entonces nos daría 5.230 dividido 2.324,937. Esto da 2,249 BTU por libra. Estas son las unidades en el sistema inglés. Hemos convertido las unidades de calor latente a BTU por libra. También podemos hacer un cambio mucho más rápido. Podríamos pasar kilojoules a BTUs. Miramos ese valor. Y equivale a que un kJ Son o es igual a 0,948 BTUs Estas es otro factor que puede ser muy útil En el caso de que no queramos hacer esta conversión De pasarlo a calorías y luego a BTUs Podemos directamente pasar los kJ a btu Haciendo este factor de conversión Veamos un tercer y último ejemplo. Bien, ingenio, espero que ya has llegado a este tercer ejemplo. Si ya llegaste hasta este tercer ejemplo, vas a darte cuenta de cómo cambiar las unidades, pero ahora con temperatura, o sea que este ejemplo es muy importante. Vamos a resolverlo. El bronce posee un calor específico de 0,385 centígrados Convertirlo a BTU Libra grado Fahrenheit. Bien, como podemos ver, pues podemos convertir. Ya sabemos que este es el sistema internacional y que este es el sistema inglés. Vamos a convertir entonces estas unidades al sistema inglés. Pero miren algo muy particular: grado sentido o grado Fahrenheit. Primeramente, concentrémonos en lo que ya sabemos. Vamos a convertir 0,385 kJ, kilogramo grado centígrado, pero primeramente vamos a convertir los kJ a BTU. Ya sabemos hacerlo de forma fácil, sabemos que un kJ equivale a 0,948 BTUs. Y estas unidades pues de kJ se nos cancelarían kilogramos ya sabemos que un kilogramo equivale a 2,204 libras Y se nos cancelan las unidades de kilogramo con kilogramo Ahora bien, tenemos el problema con grado centígrado para pasar a grado Fahrenheit Cuando tengamos este caso, vamos a aprender este factor de conversión grados centígrado es igual a 1,8 grados Fahrenheit. Este es un factor de conversión porque tengo una diferencia de temperatura. Entonces, cuando quiera convertir grados centígrado a grado Fahrenheit, voy a utilizar esta relación. Vamos a poner entonces acá grados centígrados entonces pondremos acá, grado centígrado lo pondríamos arriba para cancelar, y aquí abajo pondremos 1,8 grados Fahrenheit. Se nos cancela centígrado con centígrado, y nos va a quedar en las unidades que nos interesan, que son BTU, Libra, y por último grado Fahrenheit. Ahora podemos efectuar la multiplicación. Estas unidades... Junto con la de kilo Yun, la pueden agregar a esas relaciones de conversión de unidades para que la tengan completa. Vamos a efectuar ahora sí la multiplicación. 0,385 lo voy a efectuar completo. Sería por 0,948. No olviden, dividimos por lo que está abajo. Para lo que está abajo les aconsejo utilizar paréntesis para agrupar estos términos. 2,204 por 1.8 Eso nos da 0,091 Ponemos acá entonces que esto es igual a 0,091K BTU sobre libra grado Fahrenheit Esta sería la respuesta del ejercicio con esto daríamos por concluido la parte número 4 de calor y temperatura. Para cerrar este curso de calor solamente nos falta ver los tipos de calor que existen, esto lo veremos en la última parte que tiene que ver con tipos de calor. Este video lo veremos el próximo miércoles, no se lo pierdan, ya con esto cerraríamos toda la parte de calor y temperatura y nos prepararíamos para ver lo que es termodinámica todas estas bases nos permitirán adentrarnos en el mundo de la termodinámica aprovecho si estás viendo este video y no has visto los demás a que veas el curso de calor y temperatura para que te vayas en orden y puedas entender todos los temas que conllevan a la termodinámica cada uno de ellos te va a ir llevando para que todos los temas queden muy claros. Así que te invito a que los veas.